Hola, muy buenas noches a todos. Es un placer estar aquí nuevamente en nuestro Compliance Tributario. En esta ocasión tenemos a un invitado de gala que es Henry Castellón. Henry Castellón tiene una amplia experiencia en, en la parte fiscal. Él ha tenido más de 12 años trabajando, trabajó en la, en la administración tributaria y pues se ha desarrollado siempre este temas fiscales. El día de hoy eh, lo quisimos invitar en el Compliance Tributario para abordar un tema que es es un tema que en alguna empresa puede llegar a convertirse en un problema y este problema le va a generar, eh, un el, negativamente le puede afectar su patrimonio porque va a generar multas, va a generar que, otro tipo de cargo en, en diferentes tipos de instituciones y es cuando se considera que estamos en un servicio profesional o que se considera como un servicio profesional y, que, y, y en este sentido, pues, Henry, desde su perspectiva, su experiencia y toda su doctrina que él tiene, pues nos va a ayudar con eso. Henry, gracias por estar acá. Y como recalco la pregunta, ¿qué es un servicio profesional, Henry? ¿Cuándo se considera un servicio profesional? ¿Qué es lo que están haciendo la empresa que no deberían de hacer para que no pueda ser cuestionado este tipo de contrataciones que realiza? Bueno, antes de, de darte la respuesta a esa interesante pregunta, Wilfredo, yo quiero eh, agradecerte por haberme invitado a este compliance tributario, eh, en el cual, eh, de hecho, a quienes nos están viendo ahorita, les va a servir bastante, porque sí. ellos van a poder aplicar todos estos conocimientos que tú estás promoviendo, eh, que que se amplíen, que no solo queden eh, ahí en, en un solo lugar, sino más bien que se amplíen. Entonces, yo quiero felicitarte, eh, Will, por promover esta cultura tributaria, y quiero también felicitar a todo el equipo de entonces, en relación a, a la pregunta, ¿qué debemos con nosotros considerar como un servicio profesional? Bueno, mira, un servicio profesional eh, es un servicio, valga la redundancia, que puede ser prestado por una persona natural o puede ser prestado por una persona jurídica. Sin embargo, hay condiciones eh, o, o características que están sujetas a a esto que nosotros llamamos servicio profesional. La primera, la primera característica es que el servicio profesional es independiente de la empresa. No existe eh, una relación laboral, por así decirlo, sino eh, quien está prestando ese servicio profesional se entiende de que es una persona ajena a la empresa, la cual ha sido contratada por la misma para desempeñar determinado servicio. En el campo profesional pudiera ser eh, que a lo mejor la empresa contrató a alguien para servicios legales o para servicios eh, de arquitectura o para servicios de contabilidad y servicios afines de mercadotecnia. En fin, son eh, bastantes eh, tipos de servicios profesionales que existen, pero la, la primera característica del servicio profesional es la independencia. Eh, una segunda característica que va muy relacionada a la, al primer punto de independencia es de que en el caso del servicio personal, quien lo presta no tiene una subordinación. ¿Qué quiere decir eso? De que esta persona en la empresa no tiene un jefe inmediato que le está diciendo qué es lo que va a hacer, porque se entiende de que para la contratación de un servicio personal primero debe existir algo que se llama en términos de referencia. Esos términos de referencia se los da la empresa a la persona que va a realizar el servicio profesional y esta a su vez le da una oferta técnica. Ya, entonces vemos que no hay subordinación. Y otro punto que pudiéramos decir que es el número tres es que el servicio profesional no tiene horario. O sea, el servicio profesional no se va a regir por el horario de la empresa, que puede ser de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces, eh, el, el horario se lo pone quien está prestando el servicio y lógicamente porque no tiene ni subordinación y tampoco no tiene dependencia de la empresa. Entonces, básicamente pudiéramos decir de que esto es un servicio profesional. Ahora, en el punto que vos mencionabas en la práctica, ¿qué es lo que están haciendo las empresas actualmente con el propósito de a lo mejor reducir su carga tributaria, principalmente para en el caso del links patronal que anda por un 22.5%, eh, bueno entre un 21.5 en dependencia del número de trabajadores que son de 50 tra eh, trabajadores para abajo y de 50 para arriba ya ya son este el 22.5% ya entonces eh, Obviamente que ese porcentaje eh, puede ser que eh, tenga un impacto en el flujo efectivo de las empresas y es por eso de que las empresas en vez de, de tener a alguien como una relación laboral se van por la parte de la contratación, eh, o sea, eh, disfrazar una relación laboral como que si fuera una relación civil, que en este caso eh, estamos hablando de el, el, la persona que, ser, que presta el servicio profesional con el propósito de evitar asumir esa carga tributaria de ins patronal. Entonces, pero realmente eh, eso no es correcto. y De hecho, hay mucha jurisprudencia en lo laboral que respalda en el caso en este caso a la seguridad social. Si viene una auditoría de ins y mira de que existe un contrato por servicios profesionales, va a auditar ese contrato. ¿Cómo lo va a hacer? Va a ver si esa persona tiene, es dependiente de la empresa. Va a ver si esa persona tiene un jefe inmediato en la empresa. Va a ver si esa persona eh, se rige por un horario laboral. Entonces, si solo con estas tres cositas que yo te he mencionado, con, con cualquiera de ellas que en realidad esté sucediendo en el caso de este trabajador, que en realidad es un trabajador, lo que pasa es que lo tienen bajo otro tipo de, de contrato, un, bajo un contrato civil, pero realmente debería ser un contrato laboral. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el INSS? Sencillo, el INSS va a determinar de que en realidad no existe una relación civil porque esta persona tiene un jefe y está este, regida por un horario, por un horario laboral. ¿Y eso qué, qué quiere decir? De que como no es un servicio civil, es una relación laboral. Y esta relación laboral está sujeta a tributación. En el caso del INSS. En el caso del INSS, eh, del 7%, pero en el caso del de trabajador, y del 21.5 22, o, 21 o 22.5 en dependencia del número de trabajadores que tenga la empresa. Entonces, al final la empresa no va a pagar un 21.5%, no va a pagar un 22.5%, va a pagar eso más el 7% que también le corresponde al trabajador, porque recordemos que las empresas son responsables retenedoras de links, porque para eso existe ya la ley de links y ya eso faculta a las empresas a que sean responsables retenedoras. Entonces, eh, al final del cabo, la empresa se va a llevar un ajuste más multa, porque no solo miremos que, que hay un ajuste de por medio de aproximadamente un eh, 29.5%, no, a ese 29.5% hay que añadirle las sanciones pecuniarias, que eso es la multa que te va a aplicar el INSS. Entonces, eh, eso se gana a las empresas por, por tratar de ahorrarse o no afectar su flujo de caja o flujo de efectivo, pero que al final del cabo, ya cuando eh, sucede que el INSS... Te hace una auditoría, pues se determinan eh, eh, ajustes que ahí sí pueden golpear muy duro a las a la finanzas de la empresa, porque ya no, ya no va a hacer un desembolso mensual, sino que va a ser un desembolso por el número de cotizaciones que no se han pagado. Entonces, vemos realmente de que eh, es muy, eh, puede ser muy perjudicial para la empresa el tratar de disfrazar una relación laboral que en realidad no lo que en realidad, perdón, tratar de disfrazar una relación laboral con una relación civil que en realidad eh, eh, está sujeta a tributación. Ok, bueno, entonces Henry, lo que podemos rescatar, eh, como rescatar resumen de lo que toda la valiosa información que no, es que un servicio profesional se puede identificar fácilmente porque es independiente, no, te, no está en dependencia de, eh, del empleador. Es un servicio profesional que se va a realizar y ejecutar el trabajo en el horario que se haya o en el tiempo, mejor dicho. Me contratan a Henry Castellón para una asesoría, se va a dar en el tiempo determinado que, que, que establezca el contrato civil que lo va, va a regular la relación. Eh, no, no va a depender de las instalaciones, no va a depender de lo de los útiles, de todos los accesorios que le pueda brindar la empresa que lo contrata, porque al final, como un servicio profesional, se tiene, tiene que tener la herramienta necesaria para cumplir con el fin que, o el objeto del contrato que se han firmado. Y como lo mencionaba, en algunas empresas, pues eh, sí hay, hay este tipo de... Eh, la, relación, la relación laboral se tienda a confundir con el servicio profesional y ahí es donde uno tiene que realizar mejor la estrategia eh, recomendar o, o la persona que recomiende hacer otro tipo de estrategia para que las, eh, para que se defina bien cuál va a ser la ruta la ruta que menos perjudica al empresario la ruta que le pueda ayudar a, a, a lo como lo mencionaba el flujo efectivo que no le afecta tanto entonces se tienen que analizar otras vías, eh, se tienen que implementar otros procesos para que, como mencionaba, no tener esa contingencia fiscal que en, en un día de mañana que te puedan fiscalizar, pues puedes tener este problema que te puede salir un poco más caro de lo que tuviste que haber eh, pagado en su momento. Pero para dejar finiquitado la, la respuesta, un servicio profesional no está en dependencia del empleador o de la empresa o la persona que lo está contratando, es muy independiente a lo que se va a realizar. Y eso es muy importante que se establezca. Los contratos, es fundamental, el contrato puede estar firmado y todo, pero si no está bien redactado, el objeto del contrato no está claro, el tiempo no está claro, lo, el tipo de honorario, cómo se va a devengar, de no está claro, son eh, insumos que damos al, a la gente fiscalizadora, ya sea la seguridad social, para que, sea, para que pueda ser cuestionado. Entonces tenemos que desde el origen, desde la redacción del contrato que vamos a firmar, tienen que asesorarse, tienen que leerlo para dejar plasmada la idea que estén relacionados siempre con servicios profesionales y una, algo muy importante que tienen que, todas las personas que estén bajo este, esta figura, servicios profesionales, la persona que contrata tiene que exigir su informe, un informe mensual o dependiendo la duración del contrato, ¿verdad? de lo que se esté haciendo, de lo que él hizo, o, o una evidencia del trabajo que se contrató. Porque eso sería la, el, como el, el insumo, el, el, el material final del trabajo que se aplicó. Muy importante tener eso en consideración ante las fiscalizaciones, ya sea de la seguridad social o fiscalizaciones de la administración tributaria. Cuando solicitan, ellos solicitan toda documentación relacionada y una documentación relacionada o son sea, no informe informes en el trabajo, como, tanto como el contrato como el informe. Exigir el recibo de pago. En muchas ocasiones, eh, el recibo de pago es una formalidad que, en, ante una fiscalización, esto te puede ayudar a eh, un soporte adicional que nunca está de más los soportes. Los soportes no hay soporte de más. Todos los soportes que estén ayudan ayudan ya sea a nivel interno una auditoría o a nivel externo que te vengan a fiscalizar. Henry, no sé Pero, qué más te gustaría agregar. Eh, sí, fíjate que es, es interesante ese punto que vos mencionás, porque normalmente las empresas que incurren en estas fallas técnicas son empresas que no buscan asesoramiento. Yo por eso, yo recomiendo, yo recomiendo a quienes nos estén escuchando, nos estén viendo del otro lado de la pantalla, de que, se, de que se asesoren con empresas consultoras como por ejemplo Taxa. Taxa es una empresa que brinda este tipo de servicios de asesoramiento contable, asesoramiento tributario, y eso es una inversión, porque al final y al cabo eh, se va a evitar un reparo que va a conllevar ajustes y multas. Entonces, ese sería mi consejo, que se asesoren con empresas consultoras como Taxa. Ok, muchísimas gracias, Henry. Bueno, eh, este compliance fue algo imprevisto, entonces estuvimos hablando con Henry. Henry, hablemos de este tema, que aunque sea un tema que es, de, que es muy sonado, pero es algo que tiene, siempre tenemos que tener presente, porque es algo del día a día, es algo que las empresas están, eh, están buscando de estrategia, entonces tenemos que siempre tienen que tomar en cuenta estos parámetros muy importantes y necesarios para que la, la toma de decisión que vayan a realizar sea la más acorde y que sea la que más beneficia a la empresa. Muchísimas gracias, Henry. No sé, algo más, sino pues muy buenas noches a todos. Bueno, para mí fue un placer, este, Wilfredo, el estar compartiendo contigo acá esta, esta charla, esta, esta platicadita que eh, es muy importante. Yo sé que les va a servir bastante a que nos, quienes nos estén viendo al otro lado de la pantalla. Y me wow. da mucho gusto saludarte, mi estimado. Un gusto. Saludos, buenas noches. Buenas noches.